Hola, saludo cordial para todos nuestros amigos y bienvenidos una vez más a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Luego, luego de la emisión de, del comunicado por parte de la CPI que dio consigo la información de la...